Pero negro de mierda, esto es una montaña, no como las lomitas esas que subimos. Este es en Coranzulí, es uno de los picos, 5.000. Mil... 5.023. 5.023 Estamos arriba del obelisco. Estamos, estamos arriba del volcán Lanine, esa mierda. Estamos arriba del tronador, estamos Vamos arriba a... del tumulto. Le costó mucho subir, que estaba muy heavy. como... Hay aire, sobra el ¿dónde aire. Hace, bueno. Dos semanas. Mira. Y ahora estoy acá. En el día de descanso. En el día de descanso. <risa> Sube un. <No. risa> ah. Los boludos suben al catedral. <risa>